Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video, pero en esta ocasión vamos a explicar qué es la física. <risa> La definición más sencilla que casi toda persona conoce es... La ciencia que estudia la interacción entre la masa y la energía. Espera, espera. Es una definición que en lo personal todos conocemos... Pero a mi parecer es ambigua y un poco errónea. Y por ello termina siendo la materia que nadie entiende y todos reprobamos en la prepa, pero explicar esto es tema de otro video. Para empezar, la física es una ciencia, la cual ciencia se define que es un conglomerado de conocimientos que se deducen a partir de actividades organizadas, por medio de experimentos usando el método científico para deducir consecuencias. Y este aspecto es muy importante para entender qué es la física. A pesar de que suene complejo, todos tenemos un entendimiento de la física, por experiencia personal. Ocurre un fenómeno donde aprendemos sus condiciones, el desarrollo y las consecuencias de este. Y en otro momento podemos reproducir este fenómeno con un fin particular. Algo importante de entender... Es lo que ocurre en un fenómeno. Por ello necesitamos que analizar las condiciones iniciales. ¿Qué se tiene? ¿Qué se considera? que se realiza? Aquí podemos ver que la física, para empezar, analiza la naturaleza. Se descomponen en los elementos involucrados en conceptos simples para saber de dónde parte este fenómeno. Cuando se realiza el fenómeno, esta ciencia describe el desarrollo del mismo, de tal manera que tengamos una idea clara en cada momento de qué está ocurriendo. En este caso, se puede describir el desarrollo de la naturaleza. Al tener la conclusión de un fenómeno, la física puede explicar las consecuencias a partir de un razonamiento con base en las características antes mencionadas. Para considerar todos estos aspectos se requiere un lenguaje y compartirlo con otras personas que entiendan a qué se refiere la física. Requerimos un idioma universal descrito bajo los mismos patrones. Para ello, esta área de conocimiento se apoya de las matemáticas y... El de que es tema de otro video. Cabe destacar que esta ciencia se limita a un comportamiento concreto de las cosas, es decir, lo que podamos ver, sentir, oler, oír, inclusive elementos que no podemos sentirlos, pero se pueden detectar con otros dispositivos. Estudia la naturaleza más cercana que percibimos a diferencia de la química. A diferencia de la química, la física puede estudiar el comportamiento del átomo. Sin embargo, la química profundiza más en las uniones atómicas, cosa que para la física comienza a ser un área más compleja. La biología es la ciencia que estudia el comportamiento natural de sistemas muy complejos a comparación de la física. Debido a que estos sistemas realizan miles de funciones autocontroladas al mismo tiempo, comportamiento que para la física resulta ser relativamente complicado, por ello se maneja esta perspectiva diferente de estudio. La biología en sí estudia los elementos que están vivos y su relación con elementos como los influencian para desarrollarse. En conclusión y síntesis, la física estudia la naturaleza analizando y descubriendo sucesos físicos para explicar los acontecimientos y al final comprender las acciones y consecuencias de tal manera que se puedan ocupar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 Aprende lo que puedas, repasa lo que sabes, practica lo que entiendes para ser mejor persona en la sociedad. Se despide el Dr. Serp. Hasta luego.